Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Wow, veo, veo algunos nombres que resurgieron de ahí ¿Quién ahí? Carlos, ¿qué tal todo? No, está como siempre Tulu? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? <coughs> bueno me responde, bienvenidos, no me acuerdo ni qué número estamos, pero... Eh, bastante bien. <ríe> Tengo una serie de anuncios para hacer... Eh, 92. Oh, ¿Cuántos 92 de me respondes? Es tremendo la cantidad. Pero... Todavía nos quedan un par. Así que... Eh, vamos a los anuncios rápidamente. Que hay... Hay noticias interesantes, probablemente tendría que repetir una, una de ellas en el, en el medio porque eh, estamos muy contentos Bien, <coughs> primero que nada, gracias por acompañarnos, si tienen preguntas, háganlas Si es la primera vez que vienen a este stream o no saben de qué se trata, dejen preguntas en el chat De, de Rolito de lo que quieran, yo voy a responderlas con lo mejor que pueda Y vamos a ver, vale Mientras tanto Hoy después del stream van a tener el estreno de la primera entrega de Noticias y Dragones Con la nueva sección de Puel Que va a estar charlando conmigo sobre las noticias que hubo, si no me equivoco, el mes pasado en D&D Así que si se lo perdieron o les faltó ver una parte, va a estar en el canal de YouTube De todo pasa Hay un mes y un montón de noticias de D&D Así que espero que les guste estas... Eh, eh, estas noticias Además, denme un segundo eh, okay, me Va Perfecto. Bien eh, Estas noticias son De D&D generalmente O de el ámbito de D&D O de incluso la empresa que hace Rangers Town. Y Hay muchas sorpresas Así que espero que les guste Está muy buena la sección Ya es definitivamente Una sección Estándar eh, de la taberna Todos los primeros miércoles de cada mes Va a haber noticias de dragones eh, Así que espero que te guste <coughs> Bien Acá, eh, uno, de los, uno de los anuncios que eh, tenemos para mañana Es que, bueno, jugamos a Nurem Pero va a ser un capítulo especial No solo porque vamos a jugar un rato más Porque acá en Argentina el viernes es feriado Así que nos podemos extender un rato más en el tiempo jugando Lo cual tenemos muchas ganas eh, Sino que, además, vamos a jugar presencial Vamos a jugar por primera vez a Nurem presencial Chris va a estar acá en Rosario Así que estamos... Acomando todo lo posible para poder jugar en persona Y se está dando Se está dando, ya no falta casi nada Así que vamos a ver de qué se trata Y espero que les guste eh, eh, Así que pueden esperar Bueno, errores de internet, fallos técnicos, volumen bajo eh, Y todas esas cosas que vienen cuando Intentamos algo nuevo eh, Pero tenemos muchas, muchas ganas de jugar presencial Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que jugué presencial eh, Con Bachi, con Lu, creo que fue Hace ya, mucho antes de que empiece la taberna, tal vez antes de que empiece la taberna, no me acuerdo eh, Vamos a aprovechar, vamos a tirar los dados, yo hace un montón que no uso mi pantalla de dm eh, Y la verdad es que es como un, un pequeño broche de oro a las excelentes sesiones que venimos teniendo Si, si vienen siguiendo a Nurem al día, eh, estoy muy orgulloso de todo lo último que estuvo haciendo Toda la campaña me encanta, pero las últimas sesiones vienen como uh, muy arriba eh, así que bueno, mañana tenemos la suerte de poder jugar presencial eh. El viernes a la noche eh, Muchos planetas van a alinearse Y cosas extrañas van a pasar eh, Vamos a... Va a haber algo, va a suceder algo Pero eh, solo vamos a poder mostrar por nuestras redes sociales Así que espero que estén atentos El viernes a la noche Para ver lo que el, el, la, la pequeña sorpresa que tenemos eh, Lo que sí tenemos que decirles es que no vamos a hacer eh, piernas de one-shot eh, Pero vamos a estrenar el one-shot de Paranoia que jugamos con Tomate 20 Que estuvo re bueno, super divertido, la pasamos re bien eh, Además Paranoia es muy muy gracioso, se empezaron a no echar la culpa entre ellos Todo genial eh, Por último este fin de vamos a poder disfrutar la entrevista que tuvimos con la gente de Leyenda de RPG Un juego real argentino muy muy nuevo Con mecánicas extrañas y excelentes, porque eh, tiene, tiene algunas cosas que me gustaron, de, de, de, como que me fascinaron, me atraparon de verdad Y es para jugar one shot, así que eh, espero que disfruten la entrevista Jugamos, eh, Tuvimos la entrevista con eh, los dos diseñadores principales eh, Muy muy copado de la gente eh, muy, eh. Y como siempre, eh, por ahí no lo saben todos, pero somos parte de los Embajadores de latinoamérica Esta iniciativa que hizo de los Coast para promover el rol en esta parte del mundo con la impresión de los manuales en español Así que... Eh, Tenemos la suerte de poder promover esto eh, Mediante un grupo de Facebook que está ahí en el chat Hay de todo en el grupo de Facebook Memes, charlas, eh, discusiones, encuestas, etc Pero también se hacen mesas Igual lo importante está por llegar Porque hay muchas cosas que se están preparando Y eh, realmente espero que les gusten Venimos trabajando con todos los demás embajadores Con mucha, mucha fuerza Así que... Eh, Va a venir cosas geniales. Y bueno, esos son todos los anuncios que tenemos acá, ¿no? Eh... Ah. Las túnicas nuevas, sí. ¿eh? Bueno, ahora sí, DM responde, acá estamos. tiene preguntas de rol, háganlas, acá estoy, voy a hacer lo mejor que pueda. En este DM responde 92. 92. Me acuerdo que los primeros eran grabados en, en la antigua casa de Lu Y eran, no sé, cinco o seis preguntas una cosa por el estilo eh, La producción me está hablando Pero bueno Ahora sí, tengo dos preguntas Vamos a ver qué tal Antulli. Tengo a mis jugadores a punto de entrar a en un laberinto dentro de una PC ya compartida ¿Ideas? Eh... Creo que es súper importante la parte de la pesadilla compartida, porque eso te habilita a eh, aterrar a, la, a, la, a otras personas con el miedo de alguien, ¿no? eh, Me recuerda un poco a It, ¿no? como que aparece el payaso, a uno de los chicos le da miedo los payasos, por ejemplo, y el payaso ay, cuando aparece le da miedo a todos. O incluso combinar los míos. Estaría buenísimo saber qué es lo que le asusta a cada personaje para que vos lo puedas crear en un monstruo y tirárselo eh, por la cabeza. <risa> um, en cuanto al laberinto, adentro de un sueño, yo creo que es súper necesario que la parte del laberinto se mantenga tangible y no onírica. Porque se puede... es fácil confundirse cuando estamos... Eh... Um, estamos charlando, estamos roleando, si no hay algo específico Que por ahí, mantener esa parte eh, real dentro del sueño está bueno O que haya maneras de atravesar las paredes, pero que el, el estándar sea que sean eh, bien, bien sólidas, ¿no? Me gusta la idea, está, está buena La pesadilla compartida, me pregunto también de quién será porque que es de alguien de afuera, esa persona también va a tener otros miedos, ¿no? Eh, va a tener algo que ellos no saben. Esa es otra. ¿Qué se esconde ahí? Eh. Everard 85. Tengo una duda, ¿qué tan importante es llegar a 20 en un atributo comparado a estar más equilibrado? No es tan relevante. De hecho, o sea... Vas a ser mejor, mucho mejor, que cualquiera de tus otras tiradas En comparación, pero No es más importante que, que tus otras, otras características eh, Fíjate, por ejemplo Si vos haces un personaje más, entre comillas, más balanceado en sus características Lo que va a pasar es que por ahí tengas más éxito en una gran variedad de cosas Si vos solo le pones 20 a fuerza, probablemente solo seas bueno ¿no? Las cosas que requieren fuerza, creo, y a ataque con armas melee. Se, se, se reduce mucho la, la capacidad. Por ahí eh, hay otras características, como por ejemplo destreza, que se usa en otros lugares. O ocupa la armadura, ocupa varias tiradas de habilidad. La tirada de salvación de destreza suele ser importante. Eh, pero hay que ver qué es lo que vos querés también. ¿Cuál.? ¿Qué te interesa más? ¿Qué, qué, ¿Qué es a lo que el personaje lo lleva, no? Eh, a mí me suena un poco más interesante que el personaje sea más balanceado porque... Eh, cubre sus propias... Eh, sus propias falencias con experiencia eh, Tal vez está en un dungeon y la sobrevivencia y tiene mala sabiduría y bueno Hay que, que pensar un poco más antes de actuar y, y se pone con eso eh, creo que va por ese lado Pero al, al, al fin de cuentas decidís vos No es no es tan importante Para nada Ninguna de las dos es, es tan importante Solo que es la forma en la que vos quieras llevar a la persona Acá está, otra vez Anthony La pesadilla es de uno de los personajes que está poseído El resto de la parte dentro de su inconsciente para ayudarlo Y él mismo está con ellos adentro de su mente La pesadilla está siendo creada por alguien que lo está poseyendo Creo que dice, sí, sí. Eh... Bueno, bastante, bastante complejo e interesante Eso es seguro Entonces Ahí vos tenés una persona que sabe lo que hay adentro está el, la, la persona que es dueña de este cuerpo Sabe a que le tiene miedo y, y tal vez pueda ayudar a que ellos eh, Se guíen O se enfrenten a cosas que puede haber Ahí en su... Pero eh, también está El enemigo este que está ahí eh, Poseyendo a las personas Que también va a hacer cosas, o va a modificar lo, lo terrible Que vean ahí adentro eh, de, la otra, de la persona dueña del cuerpo ¿no? Entonces, podrías Yo creo que esta, la persona La dueña del cuerpo debería eh, tener un poco más de peso a la hora de tomar decisiones o incluso de ayudarlo. Trata de que esta persona se suelte un poco y eh, tenga más facilidad, incluso mecánica, perdón, rolera e incluso mecánica, como para eh, desenvolverse en su propia mente. Tal vez hay cosas que le van a dar vergüenza, tal vez hay cosas que le van a dar pudor, tal vez hay cosas que le da miedo mostrar eh, y hay que tener, eh, en ese sentido, hay que tener unos límites pero charla bien con esta persona y eh, genera una suerte mecánica para que esta persona sepa cosas de su cabeza o sospeche que cosas cambiaron también <ríe> ¿Cómo explicarle a alguien qué es el rol cuando no tienen ni referencias de dónde agarrarte? Bien, eh, siempre es una charla diferente, no importa quién tengas enfrente eh, lo primero que hay que hacer a la hora de, de contarle a alguien qué es el rol es que hay que empezar porque es un juego. Que te vas a sentar a jugar. Que te vas a sentar a pasarla bien con el grupo. Eso es clave. Porque después sí la pregunta es cómo. Bien. Y ahí tenés que ver. Eh, lo cierto es que jugar rol es una conversación en la cual estamos todos de acuerdo en, en, en, en hablar y. ¡Eh, hey, tiro grande! bien no. eh, eh, eh, Gracias eh, El jugar rol es una conversación Y vos decimos, se va a jugar conversando eh, Y vas desarrollando de poco Vos le vas diciendo, con la conversación Se va creando el contexto Se van tomando las decisiones y si, te, y si te sigue preguntando ¿Cómo? Estás haciendo lo correcto Porque estás generando interés ¿Cómo es que charlando se construye un castillo? Bien, ¿Cómo es que charlando Se lleva a cabo un combate? Así de a poco vos vas llegando a las mecánicas ¿Cómo es que se lleva un combate charlando? Bien, vos tomás la decisión de atacar con tu personaje Y ahí explicas los dados ¿Para qué sirven los dados? Los dados generan el azar Los dados generan la posibilidad de que las cosas salgan bien Muy bien, mal, muy mal, etc. Porque no siempre tenemos la, la suerte de hacer todo eh, genial Muchas veces nos equivocamos O, o simplemente fallamos en nuestros intentos eso es en los dados. Y eso es algo que puede entender cualquier persona. No, no existe la perfección, sobre todo en la acción. Entonces, eh, los dados hacen eso. No hay que ir a los detalles de. No, el dado de 20 tiene 20 caras, el chatosaedrio. O el dado está al dado de 10 y el dado de 100. Eso no hace falta. Todos esos detalles se van a aprender cuando la persona se sienta a jugar. Al final de todo, si le sigue interesante decir, bueno, pero quiero jugar. ¿Cómo se hace? Juguemos. Y ahí vas a tener que vas a tener que inventar algo a jugar porque no podés haber explicado todo esto a una persona sin al menos jugar 10-15 minutos con ella eh, no, no, no tiene que ser un juego eh, tan, tan mecánicamente eh, como es de ID, ni vampiro, no podés jugar un pequeño juego, eh, yo con un dado de 6 caras, que si sale 5 o 6 es éxito, si no es fallo y esta persona tiene que hacer una pequeña misión que es llevar el pan desde la tienda hasta su casa y vos le pones algún obstáculo y de a poco lo vas, vas introduciendo a esta persona al, a la actividad porque en el fondo es eso lo que sí después le vas a decir bueno, esto se hace en realidad con más gente con cualquier tipo de, de, de género narrativo que quieras qué sé yo de jugar ciencia ficción bueno, vamos a jugar ciencia ficción vamos a jugar paranoia Querés jugar eh, algo al estilo magia, pero con tecnología medio lol, vamos a jugar nomenera. Querés jugar misterio y asesinato, ratas en las paredes y así. Depende de la persona. Es clave, es clave que eh, arranques porque es un juego y es una... Que son lo, la, las dos bases principales. Sin... Fan. Fan. Duda. En el mundo de... Deide, de, de, de, ¿los personajes tienen slots de hechizos para agregarlo a la parte de roleplay? Ay, creo, creo que se entiende. Bien. Esto es algo interesante. Porque no lo explican muy muy bien en lo que es la parte de rol eh. Yo creo que funciona de la siguiente manera. Perdón, voy a leerla de nuevo la pregunta al parecer la imagen. En el mundo de los personajes saben que tienen slots. Es, es clave que... Eh, Decía esto el demo. Para mí es re importante que sepan. Porque, por ejemplo, un mago que estudia la magia... Probablemente una de las primeras materias de estudiar la magia es... Slots. O sea, los, los bolsillos de magia. Las capacidades mágicas que vos tenés durante tu día. Eh, el Warlock Personaje que sabe exactamente Cuántos slots tiene Porque si sí, solo tiene dos eh, Y después se queda sin hechizos Entonces La charla de los slots Es algo que tiene que pasar En rol y le hace bien al grupo eh, Incluso tiene, tiene que ser algo que salga de la gente Que no hace magia y por ejemplo están jugando una campaña Y llevan 8 meses, 9 meses, 1 año, 2 Y son, qué sé yo, nivel 10 El bárbaro que estuvo desde nivel 1 con el mago Más o menos, va a saber cómo funciona la magia En base a todas las veces que vio a su compañero usarla Todas las veces que se quedó sin magia Todas las veces que recuperó magia Eso, el bárbaro de alguna manera ya lo va a entender Por una cuestión de estar presente en ir con alguien a Que se le acaban los slots y, y de hecho, el mago podría decir Ya no tengo slots, ya no tengo bolsillo ya no tengo de magia. Eh, y el otro debería entenderlo. Para mí es clave que se agregue al, al, al juego de rol. Porque eh, así funciona. Y, y no hay ninguna razón para que no exista eso. Para que no se dé el rol. A mí la gente sabe que tiene otro, Sabe exactamente cuántos tiene. Porque las magias no es fácil. Incluso el hechicero. El hechicero que es una persona que no estudió, que simplemente dijo. nació suertuda y tiene magia. En algún punto empezó a tirar magia hasta que ya no pudo más y dijo ah listo este es mi límite y lo aprendió porque eso corresponde porque tiene sentido que funcione qué buena idea también eh, me gusta esa charla yo creo que hay que agregarla no está tan tan marcada en el libro tal? ¿Vos cómo aconsejás presentar o describir al villano principal? La primera vez que sale a escena Y querés dar a entender Que si la parte se pone a él seguramente perderán De hecho esto pasó en la última sesión Hubo un, una, un enemigo, un villano una, Alguien en contra de los personajes Y hubo que hacer esa descripción eh, Es importante que Más importante buscar la manera de Presentar importancia para el personaje. La importancia es algo que los demás ven en alguien. Una persona solo es importante si hay otra persona diciendo que, ah, mira qué importante que es. Eh, entonces, mostrar cómo se impone con su mirada, cómo camina serio, cómo tal vez ignora los peligros que presentan los personajes, cómo es la persona que está totalmente a cargo de la situación. Eh, no hace falta que esté súper relajada diciendo, ay, yo me río de ustedes. No. Puede ser una persona seria, que, que valora buenos enemigos, pero que no tiene ningún problema en ir a las manos contra seis personas El porte es clave en esto Cómo, se, cómo, cómo actúa frente al combate inminente contra seis personas eh, Porque vos querés explicarle a ellos que esta persona no solo no tiene miedo de morir, no, solo, no tiene miedo de pelearle a todos juntos a la vez en esa desventaja numérica, probablemente desventaja de cantidad de magia, desventaja de cantidad de ataques, esta persona está totalmente preparada para esto. Entonces, hace hincapié en esa parte de la descripción. Describí cómo eh, realmente está a cargo del lugar, cómo el, el entorno gira alrededor de esta persona, cómo tiene sirvientes de monstruos que son super poderosos, son sus sirvientes y le tiene el miedo. Eh, cómo eh, su actitud Influye en sus esclavos Por decir algo eh, o, o, o los monstruos O la, los andes que tengan. Eh, cómo se mueve cómo, cómo Cómo se traslada de lugar al lugar Una persona así de poderosa Es una persona que está muy segura de sí misma eh, no, hay, no, no hay No hay que dudarlo La persona va a caminar por donde quiera sí. Entonces eh, eso. Hacete una descripción Si vos querés improvisarla, fantástico Pero te recomendaría, si sí, anotate, anotate una lista de pequeños puntos De 8, 9 puntos O 6, lo que quieras eh, de, de Cosas que realmente resalten A esta persona Y podés incluso en tu narración decir Claramente esta persona Está muy por encima De sus poderes, algo por el estilo lo podés agregar en la narración, dando una pista todavía más clara de eh, el nivel de poder que maneja. ¿Qué tal ¿has visto el bestiario de aventuras de Stranger Things? ¿Qué opinas de los monstruos? ¿Vos cómo usarías al Demogorgon? No lo vi, ¿sabes qué? No lo vi. Me acordé que existía, de hecho, la semana pasada, eh, o hace un par de semanas cuando estábamos viendo Stranger Things, y me, y me, me olvidé, no lo vi, no lo vi. Eh, el Demogorgon originalmente está en... Desde el abismo hacia el abismo, autos de Abyss, me acuerdo cómo es. Eh, que para mí es el, el de Morgorn que me gusta, ¿no? Que tiene dos mandriles de cabeza y tentáculo en las manos. El de Morgorn de Stanger Tiggs está buenísimo. Esa flor cabeza con diente que te come re extraño. Eh, suena. Para mí suena un monstruo no tan. Como lo usan en, en la serie, no quiere espoliar a, na a nadie de Strange Stray la... hace un par de años. Eh, parece como un gran villano, pero realmente termina siendo un soldado, una tropa de choque, algo así. Creo que es, es una buena manera de usarlo. Como un enemigo común, a eso me refiero. El, el mono, el mandril ese, con dos cabezas, con tentáculos, ese sí es un boss. Ese sí es un villano, un villano que se queda ahí para matar a todos. Ese me gusta. Everard85. ¿Un guerrero puede tener un perro como compañero? ¿Hay algún manual para especificar. para específica. para perro de guerra, tanto equipo como ataques? Ah, ok. Hay algo específico para un perro. Bien. Eh, no hay ninguna razón para que tu, ninguno de tus personajes no tenga una mascota. Eso es seguro. Si vos querés tener un compañero animal que te, que te ayude y ataque y cosas por el estilo, te puede tener. Generalmente lo tiene el explorador que tiene una clase que hace eso, que se dedica a tener una mascota o un compañero animal o un compañero elemental eh, Y podés sacar inspiración de ahí Pero esto lo vas a tener que hablar con tu DM a ver qué pasa En cuanto a la hoja de personaje del perro, probablemente tengan que usar la de la de los manuales Que no me acuerdo en qué parte están los animales, si están en el final del jugador, en el DM O incluso en el manual de monstruos eh, yo usaría la de ahí y tal vez le modificaría algo, por ejemplo, si vos le vas a agregar un equipo, una mochila, tal vez puedas llevar, cargar cosas y similar O, o como el hechizo de encontrar familiar, que te da un poquito de detalles sobre qué cosas puede hacer Entonces sí, para mí podés tener un animal, tal vez sería correcto que tengas una buena cantidad de puntos o, de, o una buena tirada en trato con animales para que tenga sentido, además, que el perro te haga caso Porque se maneja con esa tirada Y, eh, en cuanto a la hoja de personaje, yo agarraría la del perro común Y la modificaría un poco, a ver ¿Qué es lo que querés lograr como perro de guerra? Eh, habla con tu DM Agarrá todas las reglas de compañero animal Que está, la de el maestro de las bestias La de... el explorador común y corriente, si no me equivoco eh, Tenés también la de encontrar familiar, que es un hechizo y hagan algo entre eso. Claro que. Desde como yo lo veo. No debería ser algo tan. tan poderoso como un familiar o un compañero animal. Porque son cosas muy, mucho más dedicadas a tener un bichito. Eh, pero. puede ser. Ah, hay una del explorador que tiene el guardián del draco. O el draco guardián. Que es un explorador que tiene un. un dragoncito también. Que más o menos funciona de la misma manera eh, Fíjate que puede pasar ahí Yo te diría, agarra toda esa información Habla con tu DM y decirle Quiero que mi persona que tenga esto Estos son los ejemplos que encontré Armemos algo entre los dos, así puede funcionar ¿Qué tal? ¿Vos cómo delimitas el estereotipo al racismo al describir un NPC, por ejemplo? Cuando llegan a Baroya, describir a los vistanis sin decir que son gitanos o caer en el estereotipo. Eh... No, en ningún momento digo son gitanos o son lo que sea. Si lo digo, lo digo muy al final de una descripción más larga. Porque, por ejemplo, en los vistanis hay una descripción de cómo son, cómo se expresan, cómo se visten, etc. Usar eso es totalmente válido. De hecho, en eh... En, para los Vistanis, si no me equivoco, en, en una de las últimas eh, hicieron una revisión con eh, con gente de la cultura, haciéndolo todavía menos racista porque gente que se encargó de hacerle una buena presentación. Eh, eso, por, eso generalmente hago la primera o segunda vez. En algún punto de, ¿ha visto un elfo durante toda su vida? Le digo, ¿ver un elfo? No es ser racista decir qué raza tienen, si ya lo identifican instantáneamente. El racismo pasa por el odio <ríe> eh, Y por la ignorancia, principalmente eh, Digo, yo ven un humano, ven un humano no, no estoy diciendo nada más de esa persona No es un insulto decir la raza Para nada eh, Entonces, si se encuentran Vistanis Agarrá la descripción de los Vistanis Modificala a tu, para que entre en tu aventura y usala. Y después decí sí que son Pistanis. No, no, no, se puede usar la palabra gitana. Eh, porque son eh, Lo que sí, después en algún punto, digamos, después, como, como decía recién, si ya se encontraron 40 vistanes Ven una persona caminando y ya tal vez la reconozcan. Entonces no hace falta toda la descripción de nuevo. Hay un Pistani. Ahora, en, por ejemplo, en la aventura, cuando se encuentra con un Grun, yo. Puedo decir, se encuentran con un grum rojo. Eso es suficiente como en general para el NPC. Y después agrego tal vez algún detalle eh, que me interese. Pero ya está el grum. Y decir la raza grum no es ser racista. Racista sería, como dije, ir por el odio y la ignorancia. Eh, esa es otra cuestión diferente. En los juegos de rol es muy común que se use el racismo como herramienta narrativa... Eh, como excusa de hecho como bueno vos yo estoy enojado con esta gente y, y por qué porque son de otra raza bueno pero por qué Bueno, por una vez mataron a mi familia, eh, y ahí, y ahí se justifica eh, este odio para racismo eh, pero es generalmente algo que puede evitarse entiendo que se pueda alguien se puede enojar con una persona no entiendo para nada que alguien se puede enojar con toda una raza pero bueno no, no hace falta No hace falta Bueno ¿Tienes algún plot que te guste o gustaría jugar en un one shot de nivel 20? ¿Alguna vez jugaste o masteraste una? Es que Esto, esto lo venía pensando hace un tiempo eh, Si alguna vez pasó Creo que sí Me acuerdo porque estaba leyendo el manual de 3.5 de niveles épicos y el, y el monstruo que me acuerdo es un elemental de guerra Era un monstruo hecho de espadas y escudos y lanzas y hachas y manguales. Todas las armas. Eh, y me encantó ese monstruo. Además decía ataques 100. 100 ataques hacia esas cosas. Porque tipo se te tiraban encima y te pegaba con 100 armas. Eh, era una brutalidad. Y era uno de los menos poderosos de ese libro. Eh, pero me encantó el nombre elemental de guerra. Y, y el dibujo. Eh, yo creo que hace, hace poco... Eh, Chris me contó... Un plot de un libro que está leyendo que me encantó Que son tipo aventureros viejos, retirados Que Tienen que ir a hacer una misión después de muchos, muchos años Y creo que podría ser Una cosa divertida para jugar nivel 20 Sí, son nivel 20 pero no les andan todas las habilidades No les andan todos los poderes Porque ya tienen como 70 años y hace como 40 Que no se le andan aventuras Otro pasó 40 años en una granja de papas Retirado Pero ahora tiene que volver porque, no sé, la hija de alguien Eso suena divertido bueno, quiero aprovechar que ahí estoy viendo mucha gente copada que está viviéndonos el anuncio eh, que hice para mañana y si nos están siguiendo a Nurem mañana vamos a jugar presencial con Cristecas acá en Rosario vamos a hacer cositas. está dando la posibilidad de hacerlo y viene todo bien para que se logre, así que eh, espero que les guste, espero que estén con nosotros nosotros nos vamos a pasar genial, vamos a tirar Davos, después de mucho tiempo eh, Que si pueden pasar, va a estar buenísimo Bueno Siguiendo lo de One Shot Nivel 20 ¿Cómo iniciarías esa sesión? ¿Hay alguna manera que te parezca mejor? Yo creo que si son Nivel 20 Es súper importante empezar con una cinemática Donde ellos son re poderosos eh, El enano El hacha del enano cayendo Golpeando un brazo y cortándolo De un orco y abajo de él No sé 25 cadáveres de orcos Y al final de todo Un orco que se está llevando el barril de cerveza Después el mago Está en un mundo aparte Leyendo 7 libros a la vez Pero hay Una grieta en el espacio Algo así, los presentaría Sumamente poderosos, como solos los personajes Y después le traes un monstruo que destruya Ese poder que, que presentaste al principio Que no? <risa> un tipo una lección de humildad Sería eh, porque los monstruos de nivel 20, para nivel 20 son repicantes, así como los personajes. Entonces, yo, yo haría una cinemática donde mostrase el real, el real poder de la gente, tipo, ¡oh, qué destructivo! Eh, un golpe en el piso Es un terremoto. Pero, eh, después, le, le mostrás algo realmente poderoso, algo que eh, por alguna razón tiene el valor de desafío 33. Por y bueno, hay que ver qué pasa. Empezaría no por ahí. Sería una linda cinemática. ¿Qué tal? ¿Algún juego de rol ambientado en el mundo de la mafia Italo-americana como El Padrino, además de fiasco? Que no sé. No tengo ni idea. Eh... A ver. Porque claramente eh, podés jugar cualquier. Eh... Ah, acá está. Bueno, hay uno que es de los creadores de Mask y de Avatar Legends Que se llama Cartel Y ahí podés jugar como el jefe, el capo Y, y armarte una estructura de, de medio mafiosos, matones eh, Lo vi hace poco ese eh, no, lo, no lo leí, pero puede ser una buena opción Además el libro se ve bonito Probablemente solo está en inglés. Notas ¿Qué cosas deberían explicar una partida cero Para una mesa llena de novatos? Bien. Es muy importante Que vos les des información En la sesión cero Que les cuentes Como deme ¿Qué te gustaría en historia? ¿Cómo tuviste que pase? Más o menos ¿De qué se va a tratar? Y les preguntes a ellos ¿Qué es lo que quieren? Tu trabajo es Dar información Y escuchar Vos tenés que aprender Todo lo que te digan Si alguien viene Y te dice Yo quiero que mi personaje Sea un, el mejor arquero de todos Y, y gane las olimpiadas De arquería Bien. ahí sabes que tenés un personaje que quiere tiene un desafío propio, necesitas unas olimpiadas de arquería, y quieres ser el mejor arquero, y para ser el mejor arquero, tiene que haber alguien peor que vos que va haber un rival o muchos rivales, entonces el trabajo como DM es crear todo eso para que esa persona consiga eso que quiere juegue esa aventura y vos ahí, uno de esos rivales puede ser un villano de tu aventura, no, no hay ninguna razón para que no lo sea Vos vas a agarrar elementos de lo que te van diciendo los, los jugadores y los vas adaptando en lo que ya creaste. O creas algo nuevo para que ellos puedan jugar también. Eh, voy clave explicar el contrato social, cuáles son los límites, se pueden usar las líneas, los veros, la carta de X, todas las herramientas de seguridad por si alguien se pasa. En los novatos es posible que suceda porque tienen menos experiencia y tal vez se vuelva raro. Sobre todo si, eh, si nunca estuvieron en una situación así socialmente activa como es el rol, ¿no? Que tenés que estar hablando y creando eh, Además, hay muchas historias de, de gente que hace cosas malas Entonces, contrato social, súper importante Backgrounds, historias, dales información y escuchá. escuchar explicarles el sistema, pero explicarles lo que hacen sus personajes No hace falta que sepan todo al principio, ¿no? Nunca, nunca lo van a hacer eh, pero eh, con esas cosas debería estar todo bien escuchá que es lo que quieren, escuchar que les interesa eh, prestar atención a quien no está del todo decidido prestar, prestar atención a, a quien le da vergüenza tratar de, de, de absorber esas cosas rápido así, eh, podés trabajarlas durante la aventura Tantuli, <ríe> no es una pregunta no, pará, perdón, vaquero ¿El sistema de juego Avatar utiliza base PBTA o el sistema propio? Usa base PBTA eh, y con modificaciones para que sea Avatar El manual está buenísimo Tal vez yo soy demasiado fan de Avatar como para criticarlo Pero está buenísimo Y tengo muchas ganas de jugar PvTA porque Nunca tuve la oportunidad realmente de hacerlo Menos de dirigirlo así, full full Como los pretendemos hacer en Avatar eh, Pero el manual está muy bueno Siento que al principio, cambiar a un juego eh, narrativo como Avatar o como cualquier otro PTA, cuesta. para tipo, Hay que desoxidarse de los juegos eh, que jugamos normalmente para entrar en ese mundo. Pero estoy seguro que una vez que toda la mesa entiende de qué va la cosa y cómo va el sistema, se te terminó. La diferencia principal para mí es que es un juego de rol reactivo. Eh, la mecánica sucede después de que las personas actúan. Es decir, un, alguien del juego, alguien en la mesa dice, yo quiero aunque mi personaje observe qué está pasando para tomar la decisión porque no sabe qué hacer. Bien. Hacia eso, vos vas al manual y decís, elegís dentro de una serie de movimientos cuál queda mejor con la acción que tomó este personaje. Y haces esa tirada. Eso es todo. Con todas las tiradas así. El sistema de combate es dinámico, es ágil, es más o menos lo mismo. Eh, en cuanto, a, digamos, hay un sistema de salud, los personajes no mueren, quedan fuera de combate. Pero es igual de terrible que se quede fuera de combate. ¿Qué sé yo? Como en, la, en los dibujitos, cuando está peleando y que yo, queda combate, fuera de combate. ¡Ang! ¡Terrible! Todo mal sucede. Eh, y. La verdad, que, que creo que va a ser muy divertido. Una vez que arranquemos bien, bien, bien. Eh, Va a andar genial. De nuevo, para mí, al principio, vamos a estar medio trabados, pero va a salir genial. Ahora sí, Santulli. No es una pregunta, pero quiero decirles que en Córdoba hubo un evento de temática medieval y me di el lujo de comprarme un Chester. Obviamente no es como el suyo, pero bueno, es un Mimic con forma de cofre para guardar mis dados. Podría hacer una encuesta para darle nombre, les puedo pasar una foto por Instagram. Sí, hacelo, vamos al Discord y seguro la gente se, la gente se pone. Vamos al Discord y le ponemos un nombrecito. Nosotros me acuerdo cuando elegimos el nombre del Chester habíamos traído varias opciones. No me acuerdo cuál eh, cuál fue las. ¿Cuáles fueron las otras? Pero bueno, ahí quedó. Eh, así que sí, pasadlo por Instagram y de último lo hacemos nosotros en Discord. Bien, gracias. gracias. la 97. ¿Por qué hay tanta resistencia a jugar campañas malvadas? Estoy cansado de jugar bueno. Por data. El racismo contra el pataco típico. Eh, no sé eh, si hay mucha resistencia Sé que eh, no todas las personas están, están preparadas o, o tienen la facilidad de jugar personajes personas que, eh, También es difícil dirigir una campaña para villanos Hay, hay, como pon hay que ponerle muchas muchas ganas a... Sí, realmente mucho de cada uno para llevar adelante una campaña de villanos Sobre todo durante mucho tiempo porque es, es más fácil ser bueno, digamos, y sentirte mal cuando cometes alguna cosa terrible. Los malos por ahí no tanto. Eh, es un poco más difícil llevar eso. Y, y... tal vez en realidad no es que haya resistencia, sino que realmente necesitas encontrar un grupo de gente que, que pueda hacerlo. Eh, tiene que ser un grupo muy, muy confiable entre ellos como para... Tratarse mal en el juego y que esté todo bien Porque va a pasar En una partida de villanos Traicionar a otra persona Es una opción súper válida eh, P.V.P. también O incluso matarlo mientras duerme Si lo necesitas En ese aspecto hay que decidir qué es lo que se consi qué, Cuál va a ser el objetivo de los malos Por qué están juntos ¿Por qué, eh, Por qué se necesitan entre ellos Qué es lo que quieren lograr Cuáles son los objetivos Individuales de esto, de este grupo, ¿no? Hay como muchas cositas para, para planificar. Habiendo dicho esto, súper divertida las partidas de Llano. Si tenés un grupo que las haga bien, que les ponga ganas y que sean eh, malos astutos, malos inteligentes, malos realmente interesantes, puede ser algo buenísimo. Es muy común, es muy común que. La gente entienda una campaña de malos como alguien que va y patea perros y, y mata gente. Sí son malos, pero esas, esas personas no duran mucho en la calle o se los llevan los guardias o los mata alguien. Un villano de verdad hacer cosas malas y no lo van a agarrar. Va a ser muy astuto, ¿eh? va a tratar de echar la culpa a otra persona o va a planificar para otras cosas. Y eso de planificar me lleva a que los malos son proactivos, gente que actúa gente que, le, que, bueno, hay que hacer esto. Y va y lo hace. Porque... Eh, no, no, no se cumple ese objetivo. En el caso de ese... Los buenos son reactivos. Porque, hey, alguien está haciendo algo malo. Vamos a detenerlo. Entonces el DM tiene que generar posibilidades para el grupo. Tiene que dar la posibilidad de que hagan cosas locas. De que hagan cosas extrañas. Y bueno. Tal vez es difícil encontrar un grupo así. Vaquero. Últimamente empecé a utilizar una ficha de consentimiento donde los players ponen cosas que pueden incomodar y preferirían que no estén en la mesa. ¿Consideras que este tipo de hojas o preguntas son buenas para la mesa o crees que incitan a actuar de X forma o inclusive asustar a jugadores nuevos? ¿Qué cosas tú como forma personal preferirías no ver nunca en una mesa? Pero vamos a la primera. Yo creo que cualquier herramienta de seguridad es buena, eh, sobre todo si el grupo la necesita. Eh, si es gente nueva con la que no sabes Para mí es todavía más necesario eso, porque... Al no haber jugado nunca con esta gente No saber quiénes son, no saber cuántos años tienen, no saber cuánta experiencia de rol tienen Literalmente, no conocerlos Ayudan a que se conozcan No es tan mal para nada poner un límite, no es, no es algo que genere problemas De hecho, es algo que evita problemas Esto lo no digo tanto en el rol como en cualquier lado en la vida real si hay algo que te molesta, poner el límite, decir si esto no me gusta, no lo quiero y listo. No tenés por qué vivirlo, sobre todo si alguien viene de afuera y pone la cara. No querés, salís ahí, ya fue, se terminó ese problema. Eh, y en una mesa de error está el contrato social, es una conversación, como venimos diciendo, en grupo. Y si alguien hace algo que a vos no te gusta o no te llama o te hace mal, lo que sea. Eh, nota, gracias, qué ídolo. Eh... Vos decís, che, esto para mí no va, vinimos a jugar y pasarla bien y yo no la estoy pasando bien con esto Esto es algo limitado No es Eso de incita a actuar de X forma para mí es un error eh, Lo que pasa es lo siguiente, una vez que vos empezás con herramientas de seguridad Y el grupo se conoce, en algún punto dejan de estar presentes las herramientas de seguridad Porque el grupo anda solo Ahí me pasa con, eh, con mi grupo actual, no, en ningún momento charlamos de esto o, o si los charlamos fue una sola vez creo que cuando se sumó Chris o la primera vez que jugamos y se terminó en una, se estableció que es lo que se quería lograr queremos que todos la pasen bien para que TODA la mesa la pase bien estos son los requisitos y entre esos requisitos están los límites de cada personaje de cada jugador y cada persona que integra la mesa listo si, si, eso, si evitamos hacer cualquiera de esas cosas, cosas se terminó vamos a pasarla bien que era lo que queríamos entonces no es que incita a jugar de una manera x, Ayuda a que la mesa funcione bien y, y la pasen ustedes. Eh, y de nuevo, en algún punto desaparecen porque ya se conocen y ya está Ya saben que le molesta mucho, ya saben que puede ser feo para los demás Ya sabes vos que cosas te molestan a vos y las veces que lo presentaste Entonces, ahí está eh, Y de forma personal que preferías no ver nunca en una mesa eh, en mi caso es eh, Es un cosa eh, Tipo eh, Yo estoy ya, digamos eh, Grande eh, No voy a permitir nunca en mi mesa digamos trato hacia alguien eh, Solo porque sí No voy a permitir que una persona Venga e interrumpa el, el, el buen rato de nadie solo porque está aburrida. No eh, voy a permitir nunca que una persona venga y tome control de la aventura. solo para ser algo asqueroso y que la pasen los demás mal. Eh, como que soy muy protector del grupo en todo momento. Porque mi objetivo es contar la historia y que la pasen bien. Ahora. Eh, si alguien viene de afuera con la intención de estar activamente molestando generando problemas incluso si solo si su personaje solo se la pasa tirándole piedra a otro o algo por el estilo, algo, algo desde lo ridículo hasta lo extremadamente imperdonable ¿eh? yo no, no, no voy a tolerar nada de eso, <risa> depende mucho del contexto en mi caso no voy a, no voy a dejarme llevar por algo así y, y ese es un... si esa persona viene a estorbar se terminó ahí, se va de la llamada, se, se la quea, lo que sea y se terminó. ¿Qué tal ¿Has visto la animación de Leyenda de Box máquina ¿Qué opinas? La vi. Me encantó. Eh, de hecho, me pareció muy loco estar vivo viendo a los juegos de rol ser utilizados como historia en otro medio que no sea jugando de rol. Ya digamos que se puede streamear rol, es re loco y es algo nuevo es algo muy nuevo eh, pero eh, no pensé que iba a estar que, que, que iba a ser tan, tan importante o, o tan, tan relevante como para que sea un dibujito eh. el dibujito está buenísimo eh, de hecho lo, la charla que teníamos con, con los grupos lo, lo mirábamos y decíamos así lo veía yo así jugábamos rol y, y, y, y me pasaba en la cabeza con eso eh, Cuando jugábamos rol... Tú me imaginabas siempre que estábamos peleando en, en, en, en esta noche, así... ¡Uh! ¡Ese castillo! Bueno, todo eso me pasó y me parece increíble que suceda. Eh, ¿Tiene sus problemas? Probablemente. Probablemente haya gente que la haya, tipo... Analizado a fondo y haya encontrado agujeros en la historia... O problemas de acá y allá, o lo que sea. Pero a mí me parece sorprendente... Eh, Haberlo presenciado. Es una locura. Eh, porque una de las cosas que hace Critical rol es eh, cargar la antorcha para todos los que hacemos esto, para todo lo que hacemos rol como entretenimiento. Por más, obviamente, que, que estemos a abismos de distancia en cuanto a todo: calidad, cantidad, eh, audiencia, lo que sea. Ellos son los que están ahí adelante, poniendo, poniendo todo y acá van a sacar su tercer manual dos de ellos con Wizards of the Coast oficiales que eso me pareció una locura de hecho me compré ese manual por justamente por esa razón porque fue el primer manual que eh, se hizo con alguien que no era de Wizards of the Coast en quinta edición eh, eso ya me, me, me... no lo podía creer se haya extendido tanto el juego que, que alguien afuera de Wizards of the Coast haya tenido la posibilidad de hacer algo tan grande y Critical Role me parece eso, que ellos lo... Que cargan la antorcha por los demás. Eh, yo siento, digamos, que estamos todos ahí eh, atrás, con, con muchas, muchas ganas. La taberna, la taberna, le ponemos todo lo que podemos para hacer lo mejor que nos sale. Y... y sí, no, en algún punto llegar tan lejos sería un sueño, pero acá estamos y es gracias a Critical Role que, que los juegos de rol se volvieron entretenimiento. Obviamente hay otras ayudas. Stranger Things viene viene poniendo su granito de arena, sus toneladas de arena ahí que con toda eh, pero a mí me encantó, Box máquina me sorprendió mucho, re estoy esperando la peli de Day, Day, Day un montón un montón estoy esperando la peli de espero que esté buena eh. tal vez no lo esté eh, pero bueno vamos a ver qué sale Vaquero, ¿qué sistema de rol de pocas páginas conoces que introduzca mecánicas muy únicas o propias? Es decir... Es decir, una, ¿qué es lo que crees que hace esta mecánica tan interesante? Sacamos un montón de juegos de rol de una sola hoja, que todos son interesantes El láser y Sentimientos está re bueno porque... Hace que el personaje tenga dos cosas, lásers y Sentimientos Y depende cómo vos pongas un número, vos vas a tener un solo dado y tenés que tirar por abajo o por encima de ese número Y, y la, eso, esa mecánica Extremadamente simple ayuda a que el juego Sea un juego de rol completo eh, Y que ocupe una sola hoja no eh, eh, Me parece muy muy buena idea Resumir esas tiradas ahí en un juego de rol de la, la otra que me gustó Es la bruja muerto Es re divertido con los animalitos eh, También un sistema extremadamente simple Con esta magia Magia, pero magia pequeña, eso me gustaba, no, no es que tiene magia re poder, tiene rayos, No, hacen, hacen cosas mínimas. Y como siempre, lo, la limitación alimenta la creatividad, así que. ves tenés un conejo que, qué sé yo, con hacer que las hojas se caigan del árbol puede hacer un montón de cosas, no lo sabemos. nota algunos tips cortitos para crear NPCs. Bien. Personalidad, descripción y eh, rasgo único. Anotate esas cosas, tenedlas presentes en la hoja y eh, hacelo. Ahora, si es un NPC recurrente, eh, ¿qué información tiene? ¿Qué información les puede dar? ¿Qué es lo que le interesa a esa persona? Eh, ¿Y cómo puede crecer? ¿Cuáles son los caminos que vos ves posible para que el personaje crezca? ¿Qué, eh, es lo que debería conseguir para hacer algo más en mi caso me gusta de los NPCs, yo los separo de los personajes eh, por ejemplo en Anuren tenemos a Dur, que empezó siendo una persona que limpiaba en un café y ahora es un guerrero nivel 2, creo, 3 y antes era nivel 0 Por era una persona, nadie, no tenía ninguna habilidad y aprendió a pelear, entonces en un momento hizo el salto de NPC a NPC con la clase, y estuvo divertido eso creo que fue importante en la historia también demostró un crecimiento real por parte del de, de NPC y fue lindo vaquero pregunta flash elige solo una alternativa El Señor de los Anillos Star Wars o Harry Potter o Star Wars El Señor de los Anillos eh, yo soy más fanático de las espaditas de metal y armaduras que las otras cosas <risa> solo por eso Última duda, si tuvieras que crear un one-shot donde tienes que ayudar a un villano de Disney a ganar ¿A qué villano elegís y por qué? Dejo a Úrsula de la Sirenita porque me encanta el nombre Úrsula no. <risa> Nada más que eso, no tengo ninguna otra razón eh, El nombre Úrsula me gusta mucho, lo usé en el pasado un montón con, con personajes De hecho, eh, creo que la última vez que lo usé era, era como la reina de las hadas o algo por el estilo y a no Úrsula eh, Esa va a ser mi respuesta Solo porque me gusta el nombre tú, eh, ¿cuál fue la película de D&D que te gustó más? Bueno, de las oficiales... No me acuerdo La que más me acuerdo es la primera Pero bueno, eh, qué sé yo Obviamente que las no oficiales de Gamers 1 para mí es brillante Es eh, la mejor por excelencia Después sigue la 2 Gamers 2 y, y hay muchas cosas, de hecho, de los creadores De, de gamers Que están ahí, eh, dando vueltas Que son buenísimas No me equivoco, a ver eh, ¿Cómo se llama? Voy a buscar, porque ellos sacaron una serie Que está buenísima Que está buenísima la serie Que no es realmente sobre D&D Pero es fantasía medieval Eh fantasía Medial, de verdad. ¿Estás? Journey Quest, ¿qué se llama. Journey Quest. Sacaron una serie, creo que está gratis en YouTube para ver. Eh, está buenísima, súper divertida, re extraña, tiene cosas eh, locas, no es, no es como The Gamers en una... Una aventura en un mundo de fantasía medieval No hay jugadores, pero está muy bien Después tienen Unos cortos re extraños. Está, está, está muy buena o sea, todos los que crean eso Que llama No acuerdo la producto pero está muy bien Está ahí, busquen nada, de genial Busarda 97 Tengo que dirigir por primera vez a gente que nunca jugó Mis anteriores grupos tenían experiencia ¿Algún consejo? Sí Paciencia Mucha, mucha paciencia no Le va a pasar que te van a preguntar cosas que tal vez a vos te resulten obvias En ningún momento que En ningún momento demuestres que te parece eh, Ridículo lo que están preguntando No Remarcales, hey, bien por preguntar Buena pregunta Ah, dale, sí, veámoslo Leamos la regla juntos Definamos Eso es súper importante Y si no saben, no te desesperes Explicarles de nuevo, sugerirles, contarles la escena, recontarles la escena. Eh, mucha paciencia. Si vos venís jugando mucho tiempo con gente que sabe, tal vez se te genera el hábito de ignorar muchas cosas o dar por sentado otras. Que claro, los otro, en los otros grupos funcionan, no tenés ni por qué explicar cómo funcionan los eldos de la magia o por qué se recuperan al dormir, o qué es un descanso corto, cómo funciona el descanso Todas esas cosas las vas a tener que explicar de nuevo Reglas básicas, básicas, básicas, las van a tener que repasar una o dos veces Así que, paciencia, mi recomendación Me pregunten sí, Hey, dale, bueno, gracias por preguntar, vamos a leer la regla juntos Y la leen todos juntos Va a ser un momento de la aventura donde dice, bueno, el descanso corto es tal cosa. Y una vez que lo terminas de leer, les explicas cómo vos entendés la regla. Y es la regla que se va a aplicar. Y listo. Eso va a pasar una, dos veces al 3, 3, 4. Pero ya después todo el mundo va a saber que es un descanso corto. O va a ir aprendiendo las reglas de los personajes. Así que tranca. Paciencia nomás. Capitán Coco. ¿Cómo hace un nuevo jugador para convertirse en DM? Eh... Yo solo sé la, la forma en la que yo lo hice eh, Un día quiero dirigir eh, Agarré el manual, leí un poquito No, no lo leí completo Para nada Y me tiré a dirigir la pileta. Eh, Ahora hay muchos Ahora hay muchas recomendaciones Muchos consejos tenemos Nosotros en mi canal una cantidad de consejos gigantes eh, Y por otros canales Hay un montón más, Instagram, TikTok En un montón de lados hay información de esto que puede ser un poco avasallante, ¿no? puede ser demasiado, eh, sobre todo si nunca dirigiste mi recomendación principal es relajar. prepara tu aventura conoce tu material trata de hacer reír al grupo divertite vos también y probá pero si vas a dirigir por primera vez no lo hagas una sola sesión de 3 o 4 5 Mantenerlo en el tiempo un rato Y fíjate qué te parece eh, Así, digamos, tenés un poco más de de, de, de, de de cosa real de que ser un DM Un DM dirige más seguido que una sola sesión eh, Entonces Tirate la pileta, decís chico ¿le va a decir, Quiero dirigir yo Alguien tiene ganas de jugar eh, Vamos a jugar Tulu, por decir algo y les contaba un poco tu aventura, lo que tenés planeado y eh, el, lo primero es medio un salto de fe bueno, vamos a ver qué pasa preparate eh, tranquilo, te vas a equivocar ah, eh, va a haber cosas en las que no sabes resolver no te desesperes cuando te equivocaste te equivocás si hay algo que se puede solucionar porque te equivocaste a una mecánica chicos, perdón, me equivoqué vamos a aplicar a la mecánica bien o incluso si te equivocás en la narración porque te confundiste un nombre en el PC, porque no sabes qué, cómo resolver algo que improvisó un personaje, respirá hondo, tomate unos segundos, pensá respuesta, no tenés que ser todo instantáneo. Y eh, responde más tranquilo. Después va a salir todo bien, no va a pasar nada. Eh, mi primera vez dirigiendo fue un desastre, estoy seguro que las de muchos, por no decir. Casi todas las personas que dirigieron por primera vez se equivocaron O, o, o les dio culpa o lo que sea eh, Probablemente acá en el chat haya Haya una buena cantidad de gente que haya tenido mala No mala experiencia, sino tipo de errores así Dirigiendo por primera vez sobre esto. Eh, Tratar de conocer el juego también es buena idea Vaquero Pregunta Flash 2 de las series famosas que Netflix ha sacado últimamente ¿Cuál consideras mejor y cuál consideras sobrevalorada? Uh, yo... No sé cuáles son las series que salió últimamente, que salió eh... Encima no me acuerdo que estábamos viendo, <risa> estábamos viendo Obi-Wan con Bachi y eh, Amphibia, un dibujito en Disney que está buenísimo. Eh, de hecho está lleno de ranitas eh, Cada vez que arranca la intro te muestra el mapa del lugar de anfibia Y Bachi dice, ay eh, eh, No sé, la verdad que no sé, porque además no, no miramos así en gran cantidad Estamos viendo películas, tío. Si me das una lista me va a ser más fácil responder Catulu, ¿qué crees que se le tendría que cambiar a alguna clase de intención? se le tendría que cambiar alguna clase aquí. es que antes responder esta pregunta era mucho más fácil porque. Me acuerdo de los primeros de me Responde, ¿no? Ahora que estamos en el 90 y algo. Que no había tantas subclases. Que no había tanto material ni tantas razas. Ahora que hay un montón de todo. Está como todo bastante cubierto. Ah, hoy vi un video que en el nuevo manual de Critical Roll avisaron que van a sacar el colegio de la tragedia para los bardos. Eso me llamó la atención un montón. No dijeron las mecánicas, pero sí contaron más o menos de qué se trata. Y una de ellas es que vas a conseguir inspiración por fallar. Por la tragedia, por ejemplo. Y eso eh, me parece interesante. Eh, no estoy seguro que habría que cambiar alguna de las clases. Me gustaría que haya clases más tirando a lo social. Pero también eso es algo que se puede solucionar, digamos, simplemente roleando. Habría que ver. No lo sé. Nota 122. Si fueras un NPC, una historia medieval fantástica. ¿Quién te gustaría ser? Yo sería un gnomo vendedor de cosas. A mí me gustaría ser... Eh... Bueno, un tabernero puede ser. Me gustaría ser alguien que tenga contacto con la gente. No solo que la posibilidad de encontrarse con el grupo, sino... Con el grupo de gente que hace aventuras. Sino de otras, otras personas. Un, un tabernero de una posada en un camino bosque eh, estaría bien o alguien que reparte el correo o alguien que transporta en carreta eh, que tenga la posibilidad de charlar con la gente y preguntarle che ¿qué hiciste vos ayer? no, así que me cuente tipo como peleó contra una chaza en una cueva y rescató una espada que brilla en rojo yo, wow, qué extraño todo yo estaba acá trabajando tranquilo, <risa> algo así eh, no soy muy ambicioso, por eso. Eh, creo que sería interesante. TJC. 324. Estoy dirigiendo una, par una partida corta y perdí a un jugador que tenía importancia en la historia. ¿Debería cambiar la aventura? ¿Cómo lo puedo solucionar? Bien. Puedo buscar la manera de presentar esa información a los personajes de otra manera. Eh, tal vez escribí una carta, tal vez les contó un NPC, tal vez... Eh... Se le acercó en sueños a alguno de los otros personajes y se lo contó. No, no hace falta cambiar la aventura. Si viene todo bien, solo lo único que falta es esa pieza de rompecabezas hace que el grupo se le encuentre. Esa información puede estar en otro lado. ¿no? Por más de que hayan escuchado esos que solo ese NPC sabe esa cosa, también le podrían haber mentido al grupo. Tal vez esa información también estaba disponible en otro lugar o con otra persona. Tal vez la tenía el dueño del casino también sabía que era esto. Por otros motivos. De nuevo, si viene todo bien y la aventura va genial, no cambies nada. Simplemente dales la información desde otro lado. O que hagan una misión a cambio de esa información, o algo por el estilo. Porque... Eh, Aprovecha que el grupo sigue andando. No, no hay razón para que... Para que se pierda. O modificar nada. Vaquero, ¿has pensado en algún directo responder encuestas o ver algo sobre el rol, como por ejemplo la encuesta que sacó D&D que mandó Puel a Noticias y Dragones? Creo que sería súper interesante verte responder algo así. La verdad que no, pero... suena interesante, De hecho vi que es bastante larga la, la entrevista de la, la encuesta. Ah, eso me lleva a lo siguiente. Eh, este mes tiene 5 miércoles, así que el miércoles que viene es... Sábado eh... de flojera. Tal vez podemos hacerlo ahí. O seguir la aventura con nuestro tonto ir que tenemos que... que fue al castillo Strat y se lo encontró a Strat de frente. Eh, me gusta esa idea. Gracias. Johnny. Si un personaje de un grupo se vuelve muy poderoso, ¿cómo lo nerfías? No sé. Eh... Me cuesta que pase eso. Por ejemplo, ahora mismo... El personaje de Bachi es re poderoso. Tiene un montón de magia. Por otro lado, Baggins tiene en haber, mucho, mucho poder también. Y Jagger, siendo un paladín, obvio, que tiene un montón de poder. Entonces... Esa, esa disparidad de poder entre los personajes no me suele pasar. Tengo esa suerte. O sea. Pero, digamos, si un personaje se vuelve muy poderoso es porque yo lo permití también. Hice algo que hizo que ese personaje sea superior a los demás en algún aspecto. Eh... Nerfear, agarrar la hoja del personaje ese Y eh, cambiarle los números para balancear para abajo Para mí va a generar problemas, siempre genera problemas sobre todo con la persona que está ahí Si no hizo nada malo, si hizo todo según las reglas y yo lo permití Es más culpa mía ese desbalance que de alguien más La persona simplemente hizo todo como el juego se lo permitió eh, Por eso es importante estar atento, decidir bien qué material le vas a dar a los personajes Llevar mejor o peor eh, Perdón, llevar mejor eh, Un mejor conteo de los objetos mágicos Que das, de las misiones que das, etc Y vos agarrás A mí me pasó, me, me pasaba, recuerdo de una aventura de cinco anillos me eh, Estaba todo bien Pasó una sesión, matamos a un demonio Y la siguiente sesión me dijeron Ah, pues Matamos a un demonio, voy a un templo A ver si estaba corrupto Con la ancha de las tierras sombrías Me dijeron que no después de la otra sesión, me dijeron, che, es la mancha de la Tierra Sombría porque el libro dice que estás con un bicho así, está manchado Y fue re feo eso, porque a mí me habían confirmado de manera oficial que no Después sí, y se sintió feo Gente que está mal Incluso si lo dicen las reglas, podés evitarlo Así que si un personaje se vuelve muy poderoso no hace falta nerfearlo Tal vez lo que está bueno hacer es Subirle el poder a los demás Y subirle el poder a toda la aventura por igual Ahí nadie es más poderoso que nadie Y simplemente se van a dar piñas más grandes <risa> Espero que sirvas ¿Qué es lo primero que haces cuando pensás una campaña? Bueno, esto lo dije un par de veces A mí me gusta empezar por el final A mí me gusta decir gustaría estaría re bueno Que haya una pelea Volcán contra eh, caballeros y que eh, el volcán tenga tipo piedritas para ir saltando y peleando, y en el medio haya una gema. Bueno, esto, y ahora qué hago con eso, qué es esa gema, por qué la quieren los caballeros, y ahí tengo que empezar a crear la historia detrás de todo eso. Eh, voy respondiendo esas preguntas para atrás. No, en realidad los caballeros son una orden del reino del norte Que busca las reliquias para destruirlas porque las considera eh, necesarias para revivir a su dios Ok, hay un reino en el norte Hay un dios que está muerto y necesita ser revivido Y es con reliquias eh, Y de aparecer el cristal es una de esas reliquias Ok, ok, tengo mi grupo de protagonistas eh, Bueno, y los, los personajes que quieren hacer con ese cristal ¿Por qué lo quiero? Y así, y así voy para atrás Hasta que tengo más o menos una línea histórica Y después Empiezo al revés Listo. Ya tengo el inicio Y el final Tengo el final Que viaja hasta el inicio Ahora Vamos a hacerlo al revés Y acá es donde empiezo a crear misiones secundarias Empiezo a crear NPCs Empiezo a expandir más o menos Una rama así eh, En la cual me permite improvisar Todo lo que me den ganas De repente y, y debido a eso es posible que nunca llegue esa escena Del volcán y el cristal y los caballeros Tal vez en algún punto de mi improvisación se deformó tanto todo Que se convirtió en una aventura contra eh, el trasgoliche Uno de... Ah no, más querido eh, Pero yo empiezo así Desde el final una, una, No, no desde el final Es de una escena copada tipo, el, el momento en que los personajes están... Eh, en el peligro máximo Pero dando todo lo que tienen Para lograr ese objetivo En ese momento El, el clímax de la historia es el que me hace a mí Hacer una campaña A veces también funciona que Uy, uh, estaría bueno hacer una campaña de yo Intriga política Bueno ¿Por qué? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que hay ahí? Eh, ¿Por qué? Ahí está eso ahí ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer con mi intriga política Con los personajes para que sea importante? Bueno, vamos a ver Vaquero ¿conoces algún sistema muy simple de ambientación Cyberpunk? Sí, se llama... Eh... A ver si lo encuentro Neón y cromo Es una modificación de de and Feelings Pero ambientado en Cyberpunk Y está todo para una aventura Cyberpunk recopada eh, Catulu. ¿Crees que hay personas que no sirven para jugar rol? <risa> eh... No, no, no, para mí es una de esas actividades que puede ser cualquiera Ahora, tal vez haya personas que tienen un poco más de, de complicaciones a la hora de sentarse a jugar, a entender de qué se trata Tal vez no, el juego no les interesa, o las personas con, con las que están haciendo no les interesa entonces es como mucho más difícil acercarse a algunas personas que a otras. Eh, en mi caso, cuando me dijeron de rol yo ya había dicho que sí, no me, no me había preguntado nada. Y cuando me dieron la hoja personal, yo ya quería hacer esto para un montón de tiempo más. Eh, pero yo era una persona tal vez más predispuesta a esto. Hay personas que son realmente más difíciles de, de acercarse, de, de jugar, rol. ¿vale? Pero yo creo que a todas las personas le puede gustar, hay que ver qué juego, hay que ver qué sistema, hay que ver qué grupo es como eh, más difícil, toda esa parte bueno, ¿cuál es el nuevo libro? no me entré el nuevo libro es el Nether Deep. en el que van al océano ahí van a sacar este, el colegio de la tragedia y probablemente saquen alguna otra cosa más que va a estar re buena por el colegio de la tragedia me, me re gustó como idea eh, creo que es original esto de, de sacar inspiración del fallo o de el fallo en las tiradas como un beneficio posterior, eso está interesante Eden ¿Cuál es la mecánica más divertida que has usado en D&D? Eh, creo que la, las mecánicas divertidas, así, locas y extrañas, la última que me encantó fue una pelea de una taberna que usamos un, un sistema que encontré en internet en vez de usar vida usa estamina eh, y vos podés gastar estamina para golpear y cuando volcás le quitas estamina, y de, tenés varias formas de atacar, tenés eh, muchas cosas para hacer, y a eso le agregué eh, acciones de guarida a la taberna, que era una taberna activa, con gente yendo y viniendo haciendo cosas. Y todo eso dio, dio una pelea buenísima. Creo que peleó Tiger y Vines estuvieron eh, buenísimas, sí, esas. Eh, no me acuerdo dónde saqué la, las tabernas. Pero estuvo. Era, era una pelea de taberna más las acciones de guarida de la taberna. Combinado fue increíble. Vaquero. ¿Conoces el juego de, de rol Ryutama? Y de ser así tienes pensado hacer algo con él? Ryutama. Bueno. ¿Ven? Lo vi. Me acuerdo la, la, la portada. Se ve re lindo. Eh, los dibujos son bellísimos, pero no, no los guíe para nada. Para nada. Probablemente te, eh, la taberna no tiene miedo de hacer cosas con dibujos de rol. Probablemente, o sea, lo mínimo que podemos hacer es un video: es yo leyendo el manual y viendo qué cosas me interesan y, y haciendo un resumen, presentación para que la gente que le interesa lea un poco más. Eh, eso sería lo mínimo que hacemos. Pero de nuevo, el, me acuerdo de verlo decir: Che, lindo libro. Eh, y nada más. Nota 122. En retrospectiva, ¿qué le hubieses cambiado a niveles de Nurem en principio? ¿Qué errores crees que cometiste? ¿Y qué le hubieses agregado para hacerla mejor? Uh. Ay, qué pregunta. <ríe> Dura. Eh. ¿Qué le hubiese cambiado a Anure en principio? Eh, el error que estoy, estoy seguro que cometimos Fue no hacer un stream de prueba Deberíamos haber hecho, haber hecho Un stream de prueba a, para que todo salga bien Antes de hacer nada eh, Que probablemente Eso fue culpa mía porque yo quería empezar a jugar ya mismo eh, Así que ¿Qué le hubiera agregado? Un stream de prueba Tal vez dos eh, En cuanto a lo que es historia Eh... Tal vez hubiera hecho un poco más fácil leer la cantidad de tiempo que están viajando los personajes porque ya llevan mucho, mucho tiempo viajando y, y por ahí no hay un entendimiento común de cuánto tiempo llevan eh... Eso, debería haberlo hecho mejor desde el principio y ahora me está costando a mí incluso eh, marcar un, un tiempo específico. Sé más o menos cuánto es, eh, pero me gustaría tenerlo bien hecho debería haber llegado un calendario eso hubiera sido lo, lo más importante ahora lo que tengo que hacer, que es lo que estoy haciendo en el, atrás del todo en una de mis tareas de anunem, es rastrear el tiempo y bueno, debería, haber, debería haberlo, hecho, haberlo hecho mejor de el principio no, no tendría que hacer esto ahora eh, uno de los errores al principio que cometí, me acuerdo, era eh, prestarle más atención al chat a lo que el chat decía sobre la aventura, que a la aventura en sí y, y tomar las decisiones del juego en base a lo que decía el chat Eso estuvo Creo que lo hice una sola vez y me duele muchísimo Y me pesa desde aquel día eh, No es que el chat esté para nada mal Ayuda un montón y tiene cosas recopadas Pero yo quiero contar la historia de la manera que yo sé O de la que a mí me sale Y es importante Escuchar feedback es súper necesario Pero eso lo tengo que hacer después de la aventura, no durante eh, ¿Qué más? Yo creo que hicimos... Hubo, hubo sesiones hermosas Todo a lo largo de, de, esta, de, de las dos etapas de, de Nune que, eh, El cambio importante fue que se fue Max y que vino Chris Tanto en las sesiones con Max como en las sesiones con Chris Hubo, hubo un montón de cosas eh, Geniales y divertidas que pasaron eh. Y no sé, en cuanto a Lore creo que, creo que es lo que más ajustado tengo Parte de Lore. Pero eh, no sé, eso eran los jugadores o, o la, la audiencia. Eh, sí, esas cosas. Un mejor calendario. y eh, streams de prueba. Buzarda. Me acaba de surgir una duda en D. ¿Cómo poderlo, podemos darle más peso a la medicina? Toda magia es curativa. Bien. Y sí, esta es una de esas habilidades eh, raras y extrañas que existen. Pero eh, habría que ver cuánta importancia tienen otras partes de la medicina que desean curar. Hay tratamientos, por ejemplo. Eh, un brazo roto, una enfermedad, un virus, un resfrío. Todas esas cosas dependen de la medicina. Tal vez mezclado un poco con eh, la naturaleza para saber qué plantas se pueden comer, qué, qué cosas se pueden consumir para detener de, de un poco todo esto. Obviamente... Que tal vez sea más fácil al principio cuando los personajes son chiquititos y no tienen tantas opciones. Pero eh, ya bueno, al final tal vez pueden tirar revivir, ¿no? Tienen, <ríe> no, no, no hay medicina que reviva. Pero al principio pueden ser una buena herramienta para curar, incluso para, eh, para ayudar a otros NPCs que, que, con recursos limitados y cosas así. Eh, puede ser una buena opción. O tal vez elegir en dónde golpear, eso puede ser una buena idea. En qué parte del cuerpo está el órgano más vital, o en qué parte del cuerpo puedo golpear a esta persona sin hacerle mucho daño, eso también puede ser. Eh... Yo iría por ahí. Catulo, ¿cuál estudios los Captiano favorito? Eh... Asatod. Tiene que ser Asatod. Completamente seguro. Eh... Sí. sí, sí, sí, sí, sí, porque es un planeta. <risa> no, hay... me encanta que sea un planeta. Eh... No, generalmente los, los dioses o los monstruos muy muy poderosos tienen Forma humanoide y presencia en el mundo donde se llevan a cabo Tulu está durmiendo ahí eh, Itaka o Satou uh, En algún lado están. Pero Satou es un planeta que está en el espacio Y eso me encanta eh, Eso me encanta Nota, pregunta conflictiva, Juatela. ¿Cuál es tu personaje, jugador favorito en nivel avión? No, no puedo responder eso eh, No se puede ¿Les puedo decir cuál es mi, mi NPC favorito del momento? <risa> eh, lo que sí puedo decir es que hay momentos donde cada uno brilla de manera independiente eso sí. eh, O incluso en la, hay momentos donde están todos jugando a la vez Los tres personajes Y hay uno que me llama mucho más la atención Hay uno que digo, wow, está re adentro de la historia eh, O Wow, ¿Cómo está expandiendo la aventura? Está, está, está hablando un montón y está poniendo las reganas. Eh, esas, esas cosas me pasan todo el tiempo. Pero va rotando de personaje en personaje porque eh, a, cada, a cada personaje también le interesan cosas diferentes o está, en, o está atado a la historia por alguna otra razón. Eh, y, y va rotando. NPCs van variando. Últimamente, sonrisas está mucho más accesible. Eh, tuvo sus periodos de altas y bajas, al principio estaba re ahí arriba, después cuando empezó a revelar su verdadera identidad de, de persona anciana con eh, actitudes muy tradicionalistas, decayó la popularidad de sonrisas pero yo creo que la está recuperando con esto de que está aprendiendo a ser una persona más, eh, más abierta y más presente eh, Vigariana tuvo mucha, mucha actividad últimamente con esto de, bueno, de Manrel está un poco más tirado en atrás Está bien, porque estuvo re, re a full el, el año pasado eh, Edur está teniendo unos momentos de adolescente que me encantan <risa> Me encantan jugarlos eh, Y Freely eh, es un misterio, Freely es un misterio Vamos, ya vamos a saber bueno, parece que esta es la última pregunta de noche. No, hay más preguntas. Okay. Capitán Coco. ¿Qué puedo hacer con un jugador que es extremadamente violento con los NPC? Por ejemplo, fue a vender una espada al viejo herrero y como no la quiso comprar, se la puso en el cuello. Consecuencia para sus acciones. Esto es clave. Lo tenés que aprender como DM y se lo tenés que enseñar a tu grupo. No se puede hacer lo que uno quiera porque... ¿Qué pasa si alguien hace eso ahora en una verdurería? Llega la policía, se hace una investigación, se busca a la persona... Lo mismo, hay guardias que van a investigar, se busca a la persona que lo hizo Y no podés ir matando gente así porque si sí, todo el tiempo En algún punto alguien te va a ver, alguien te va a mandar a los guardias Y van a venir todos los guardias del pueblo y te van a llevar van a hacer un juicio y cosas por el estilo Mostrarle al jugador que, que sus acciones tienen consecuencias Que no se puede hacer todo así nomás Porque... Eh, si no estás, estás permitiendo una actitud sumamente negativa en el juego, como que no hay razón para que ningún NPC hable con ese personaje. Van a hablar todos con él porque no saben quién es, pero los va a matar a todos y te va a volver aburrida la historia. Principalmente por eso. Ahora, si vos presentás guardias y presentás consecuencias para las acciones, la próxima vez que el grupo tenga que hacer una, una actividad así, va a considerarlo: che, podemos caer precios. Es difícil, esto genera un peligro. ¿Realmente queremos seguir este camino? Eh, y eso eh, va a darle un montón, montón de valor a la historia. Entonces, considera y de hecho, hazlo. Dale consecuencias a las acciones que tenga este personaje. Si es violento contra un NPC, que haya NPCs violentos contra él. No hace falta matarlo. Pero puedes tener un. Y él es nivel 2, puedes tener un guardia que yo es nivel 4 que le enseñe cuántos pares son 3 botas. Para que se tranquilice y que aprenda que no es la persona más poderosa del mundo porque quiere eh, Esto, digamos, siendo muy puro Puede haber otra cosa Puede ser un mago que le tire un hechizo que lo deje quieto y cosas por el estilo O que lo lleven preso, que esté un mes preso Esperando juicio y que no pueda jugar con Va, no puede jugar, va a estar preso Lo van a intentar sacar de la cárcel Pero de nuevo, consecuencias para sus acciones Mete firme y hacelo Va a mejorar la aventura, no importa cómo sea. Vaquero. ¿Cómo cuidas tu barba y qué haces para tenerla tan larga? ¿Alguna vez te ha resultado incómoda y qué beneficios trae con comparativa de no tener barba? Bien, eh, Luciana me regaló, si me quedo para Navidad, para mi cumpleaños, un kit para cuidar barba. Así que tengo un gel que uso todas las mañanas para peinar la barba. Eh, y después cuando salgo, tengo un aceite para se llama freeze, que explicó Luciana, cuando la barba hace así, como para darle formita ese todavía no lo sé usar bien, porque se usa tipo una gotita de aceite y yo hago eh, hay un jabón también que uso para limpiarme la barba eh, y un peine no hago mucho más eh, ¿qué hago para que sea así? como tenga este... no hago nada es creo que este caso es genética nomás, tengo la suerte de tener barba ¿me resulta incómoda? sí, de hecho... Eh... De entreno ahora yo tengo que agarrar una barra así ¿verdad? y a veces se me engancha la barba y me... o incluso a veces para dormir que me, me, me he costado y se me engancha la barba por costado pero es muy muy poca la incomodidad cuáles son los beneficios eh, de tener barba eh, lo cierto es que hay un montón eh, considero que están entre comillas equivocados pero hay muchos eh. estoy seguro que eh, el, el, la barba en el canal tiene un peso, digamos Es parte del personaje, eso ya lo sé Hablamos de que no me puedo afeitar No quiero afeitarme, pero eh, De alguna manera es más imponente la barba No me da frío en el cuello Cuando hace frío, tengo como una bufanda Constante acá protegiéndome eh, Como tener una barba muy muy Frondosa o poblada o larga La gente te habla de tu barba Ahora, por ejemplo, eh, te preguntan cosas de tu barba todo el tiempo. Eh, es, es un accesorio de moda bien visto actualmente. Y, eh, menos mal, a mí realmente tengo barba porque no me gusta peitarme. Y, eh, sí, yo creo que ayuda mucho a lo que es la presencia de una persona, el tema de la barba. Por eso, generalmente, en, cuando aparecen los enanos en algún lado, con barbas decoradas, vos decís ¡fuck! ¡Qué buena barba! Sí, es verdad. Esa es la mejor actitud que puedes tener. Tiene una barba genial. Eh, y ojalá pudiera decorármela así. No puedo, pero... Eh. Actualmente, es, las barbas quedan bien. Las barbas están de moda. Así que, te da beneficios sociales, más que nada. Catulo, ¿Qué juego de rol recomendás para jugar con niños? Pequeños detectives de Monstruos Es súper divertido Es extremadamente dinámico No hay que explicar casi nada de reglas Los chicos se van a divertir La van a pasar bien No hay que hacer casi nada de lo que está pasando Y eso es todo Después si querés algo un poco más complejo Maguisa está ahí para ayudarte pues es un sistema de rol Un poco más establecido Con reglas más duras Y, y mecánicas más complejas Así que, podés hacer ese salto después. Catulo, eh, ¿piensan dirigir un one shot de leyenda? Todavía no lo sabemos. Eh, estoy leyendo el normal, me está gustando. Eh, vamos a ver si, si hay espacio para jugar leyenda. Vaquero, ¿has apoyado algún proyecto de Kickstarter en el rol? Sí, el único que, que, que apoyé es el de Avatar. Y tuve un, un toque de realidad grande. Eh, nunca había podido aportarle nada Nunca tuve dinero real como para Ayudar a un proyecto así eh, De hecho Nunca tuve plata para hacerlo Siempre eh, Fueron de inicios humildes, si se quiere Y cuando se dio lo de Avatar <risa> Y tenía la plata Me acuerdo llamar y Pero ella estaba en Madrid De vacaciones, y digo Hey, mira está saliendo este juego Me gustaría hacerlo Me dijo, sí, dale, hazlo y. Compré um, pre mi. No sé cómo se llama, mi cosa de, de. Hice mi oferta a Avatar y fue emocionalmente gigante haberme dado cuenta. De que ahora, digamos, estoy en una situación económica diferente, que me encuentro en un lugar mucho cómodo, me encuentro mejor. Eh, puedo ayudar a estos proyectos de rol. Pues, fue un momento re duro Les escribí un mail a los de Avatar diciéndoles que, Agradeciéndoles por todo esto Por lo que a mí, para mí el juego Y estoy esperando los manuales para tenerlos No les puedo explicar eh, Pero ese fue el único que, al cual aporté Hubo otros que me interesaron eh, De los cuales no pude aportar Antes y ahora hace poco Pero, pero es algo que, que lo tengo presente Que me gustaría volver a repetir y la última pregunta de la noche Johnny ¿Qué aportación de feedback marco la aventura en un antes y un después? Ah, de Andure eh, Yo creo que fueron muchas cosas de en cuanto a mi forma de narrar En ningún momento o sea, hice caso a las cosas que me decían de a mí porque por las que iban dirigidas a los personajes eh, eh, mucho en, en la forma en la que hablo. No precisamente el vocabulario, sino en la dicción, ¿no? Como digo las palabras. Eh, esto de mover más la boca, hablar más fuerte, ser más claro. A veces me olvido y, y hago, bzz, bzz, hablo así. Eh, pero eso, eso creo que para mí fue importante. También eh, todos los comentarios positivos que empezaron a aparecer. Y que cada tanto aparecen, cada tanto hay una persona diciendo hey, estoy viendo la aventura, pues por este capítulo Esto me pareció re cool eh, Me incentivan mucho más Me estoy dando el lujo Últimamente, sobre todo últimamente en Anurin, De experimentar mucho de, de probar cosas nuevas Que nunca hice O cosas raras que ya se me habían ocurrido Y están teniendo Buen recibimiento, eso me agrada eh, Obviamente Y me incita a hacer todavía Cosas más extrañas eh, eso fue lo... Todo eso me pasó cuando estábamos de vacaciones de en enero. Leer los comentarios de la gente diciendo, oh, que es cosa extraña, que cosa copada, que esto, que el otro. Eh, y bueno, este año quiero que sea todavía más raro. Quiero que sea todavía más nuevo. Quiero que sea todavía más diferente. son yes. Fueron todos, muchos de esos comentarios positivos. Eh, no sé cuál puntualmente fue el que marcó... Eh, el cambio este pero estoy estoy en un lugar muy cómodo con el lunes como para decir eh, que muchas de las cosas fueron gracias a todo eso gracias a que la gente estaba ahí comentando en, en, en, en, tanto en el chat como en los videos de YouTube diciendo esto es re raro no cómo puedo hacer eso todo eso me encanta eh, y es lo que me motiva a mí a decir bueno este es el camino que voy seguir no solo porque me gusta a mí, sino claramente les gusta a ellos, está todo bien. Eh, así que, no sé cuál fue. Pero fue eh, después de estas vacaciones, que, bueno, que Max se fue de la aventura, se fue de la caverna, eh, y venía Cristecas, y yo estaba medio ahí en un... Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué, ¿Cómo va a suceder todo? Eh, y me quedé pensando un rato re largo, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eh, y gracias a esos comentarios fue fue esto de bueno, tengo que ir más raro más, más fondo, más profundo así que a todas las personas que lo hacen muchas, muchas gracias fueron un, una excelente ayuda un excelente trampolín para llegar a donde estamos y, y espero que lo sigan disfrutando y se un montón de preguntas hoy es súper profunda de la aventura que me encantaron gracias hermosa, profunda hermosa pregunta la de esta noche eh, voy a hacer unos pequeños anuncios de cierre recuerden que ahora en un ratito va a estar disponible el primer capítulo de Noticias Dragones que estuvo conmigo charlando de las últimas preguntas de D&D estuvo genial el stream un montón de cosas pasan en D&D, en el mundo de D&D Menos mal que pues nos las trae Y mañana Mañana tenemos a Nurem presencial Esto es algo que no puedo creer todavía Todavía no pasó, estamos trabajando re re duro para lograrlo eh, Pero va a estar bueno, vamos a tener unos dados Vamos a tener ahí en la mesa Vamos a estar todos, y vamos a jugar un poco más que lo acostumbrado Porque mañana acá en Argentina es feriado y no trabajamos, así que va a estar genial bueno. No se vayan a ningún lado. Vamos a hacerle reír a alguien. Bueno, chicos, reto a los chicos de Rotavales y que vamos. Eh, así siguen viendo gente cuando no, no ver. A vamos.